Goodbye Eddie, cuenta la historia de Yuta, un joven adolescente que recibe la triste noticia de que su madre morirá. Esta al saberla, desahuciada le pide que la grabe hasta el momento de su muerte, y así lo hace. Desde momentos triviales como la comida, hasta las visitas al hospital. Él comienza a grabar todo momento esperando el día en que su madre no despierte de nuevo. Triste la verdad. De todos estos clips, Yuta conformó una película que presentó en el festival de la escuela. Sin embargo, en el final, al despedirse de su madre, decide explotar el hospital en el que ella estaba esperando su último momento. Esta inesperada brutalidad es parte del sello de Fujimoto y también lo que guía Goodbye Eddie. Ese estilo repleto de sobresaltos y de absurdos que contrastan la realidad y la sobriedad de sus temas. Es la constante de este one-shot que por supuesto recrea grandes partes de sus trabajos anteriores, pero... Que lo lleva más allá en casi todos los aspectos La muerte como un signo cultural Es la parte más complicada de la vida La modernidad nos ha hecho conscientes De nuestra propia mortalidad Pero también nos permite verla en el horizonte Y convencernos de que en este aviso Existe una esperanza de evadirla Tras ella solo se ciernen las cruces Y los traumas que viven aquellos que se quedan Aquellos que reviven el absurdo en cada recuerdo que les pasa como una película frente a sus ojos, una cinta que se desvanece y reta a cada segundo su memoria, su interpretación de la vida, sus culpas no sanadas y ahora estancadas, sus llantos no escuchados, sus dilemas sin resolución, su vida destajada y destruida por la inevitable fecha de caducidad humana. Para Fujimoto el drama de Yuta solo es expresable con la explosión que patenta al final de su película Profanando la muerte, quitándole ese velo solemne que le enmarca y poniendo en entredicho al lector Que puede imaginarse esto solo con el fervor oxeno del cine, superhéroe o la acción occidental Tras esta nueva escena traumática Yuta conoce a Eri Una compañera de la escuela que tiene por afición ver películas en lugares abandonados Quien le encomienda a nuestro protagonista a ver todos los días tres películas y después de hacer una segunda cinta es curiosa la forma que adquiere aquí el cine y en mero acto pasivo de mirar una película En muchos sentidos este es un acto solitario a pesar de hacerse en compañía En la primera sección de películas que tienen, Eri le recuerda a Yuta que tiene que quedarse callado para poder admirar el cine con ella La introspección que conlleva sentarse en un espacio oscuro y sentado y depresivo de cualquier injerencia sobre el resultado Tiene características prácticamente oníricas Así es como se siente cada paso de la vida de Yuta Como un sueño Incluso él mismo lo reconoce así Se ha dedicado a observar su vida A ver solamente a un espectador Alguien que mira en segundo plano Y que se regodea de todo lo que sucede a su alrededor La irrupción de Eri en su vida Fue al mismo tiempo una forma de salir de su frustración Que le generó la muerte de su madre Pero poco a poco se convirtió en la misma pena Pues fue presa de las películas que Yuta escribió para su vida Ella poco a poco después de terminar la nueva cinta de Yuta Muere pero esta vez sí pudo grabar su vida hasta su muerte a partir de este momento, Yuta entra en un limbo del que le es imposible salir... ...a pesar de concretar una película que pudo presentar en la escuela... ...redimiéndose tanto de profanar la muerte de su madre... ...como la culpa que le generó no haber podido grabar el momento de su muerte... ...el resultado fue el mismo... ...Eri murió y él quedó con la misma carga sobre los hombros... ...para Yuta era importante no mostrar a su madre hostigándolo con grabarla... ...así como no revelar que la grabación era solamente parte de un posible documental futuro... ...si es que lograba recuperarse... ...de la misma forma con Eri... Solamente era posible saber aquello que él vio de ella y pudo plasmar en una película. La vida que vemos y aquella a la que le damos sentido es la que solamente podemos ver con nuestros ojos. La percepción del mundo que tenemos es solo la que tenemos y solo la que vemos. Fuera de ella todo lo que se extiende es solo ruido de fondo que se perderá en el momento en que alguien lo olvide. O mejor dicho en el momento que alguien no lo recuerde. Esta es una historia muy triste pero muy recomendable, si quieres leer esta historia pues está en Manga Plus de forma gratuita, por lo que podrías leerla cuando quieras a cualquier hora y donde sea. En fin, hasta aquí el video, si fue así y te gustó recuerda dejar tu like y suscribirte, me motiva a seguir subiendo videos, ahora sí que sí, adiós.